El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Habrá suficiente agua para todos y para todo. El agua es un requisito eh, y un recurso finito, pero vital e insustituible. Y además es muy escaso en algunas regiones de África y del mundo. El ser humano consume un 11% del agua en el uso doméstico, un 30% en la producción de energía en la industria y un, 30, y un 70% en la agricultura y ganadería. La escasez del agua puede ser fuente de conflictos en el futuro, debido sobre todo al aumento de la población y al cambio climático. ¿Dónde está el agua? Pues el 97% es agua salada, 2,5% es agua dulce y de ese 2,5%, el 70% está recogida en los glaciares y el resto en ríos, lagos, etcétera. ¿Cómo vamos a gestionar este producto que está necesario para el desarrollo sostenible, para evitar conflictos en el futuro? Pues proponen tres, eh, los científicos proponen tres propuestas, eh, tres ideas importantes. La primera es almacenar el agua de lluvias en cisternas, en estanques, en depósitos eh, de diferentes formas. Esto se está haciendo. En Brasil ya hay más de un millón de cisternas de agua subterránea. Guardar, almacenar el agua disponible. Segundo. No contaminar, limpiar y reciclar el agua residual para el riesgo, el riesgo de la agricultura. Y tercero, trasvase de aguas, de ríos, de canales, para llegar a las zonas más secas. Además de la desalinización del agua marina, etc. Continuar como hasta ahora no es una opción. Se impone una gestión más responsable solidaria, sostenible, de este bien tan necesario como vital, que es el agua. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.